Polvo y ceniza es un cuento incluido en la colección Dublineses de James Joyce. La protagonista, María, acude a una fiesta y en el trayecto antes de llegar entra en una pastelería para llevar unos dulces. Después le suceden cosas y en la fiesta también tendrá un final inesperado. Para mi gusto es un precioso cuento, al que ya vamos a dar comienzo, y espero que te guste tanto como me gustó a mí. Polvo y ceniza. Un cuento de James Joyce. La supervisora le dio permiso para salir en cuanto acabara el té de las muchachas y María esperaba, expectante. La cocina relucía. La cocinera dijo que se podía uno ver la cara en los peroles de cobre. El fuego del hogar calentaba que era un contento y en una de las mesitas había cuatro grandes broas. Las broas parecían enteras, pero al acercarse uno... Se podía ver que habían sido cortadas en largas porciones iguales, listas para repartir con el té. María las cortó. María era una persona minúscula, de veras, muy minúscula, pero tenía una nariz y una barbilla muy largas. Hablaba con un dejo nasal de acento suave. «Sí, mi niña». «No, mi niña». La mandaban a buscar siempre que las muchachas se peleaban por los lavaderos y ella siempre consentía en apaciguarlas. Un día la supervisora le dijo, «María, es usted una verdadera pacificadora». Y hasta la auxiliar y dos damas del comité se enteraron del elogio, y Ginger Money dijo que, de no estar presente, María había acabado golpes con la muda encargada de las planchas. Todo el mundo quería tanto a María. Las muchachas tomaban el té a las seis y así ella podía salir antes de las siete. De Bass bridge a la columna, veinte minutos. De la columna a Druk Contra, otros veinte. Y veinte minutos más para hacer las compras. Llegaría ya antes de las ocho. Sacó el bolso de cierre de plata y leyó otra vez el letrero. Un regalo de Belfast. Le gustaba mucho ese bolso porque Joe se lo trajo hace cinco años cuando él y Alfie se fueron a Belfast por Pentecostés. En el bolso tenía dos media coronas y unos cobres. Le quedarían cinco chelines justos después de pagar el pasaje en tranvía. ¡Qué velada más agradable iban a pasar! Con los niños cantando. Lo único que deseaba era que Joe no regresara borracho. ¿Cambiaba tanto cuando tomaba? A menudo él le pedía a ella que fuera a vivir con ellos, pero se habría sentido de más allá, aunque la esposa de Joe era siempre muy simpática y se había acostumbrado a la vida en la lavandería, Joe era un buen hombre. Ella lo había criado a él y a Alfie, y Joe solía decir a menudo... Mamá es mamá, pero María es mi verdadera madre. Después de la separación los muchachos le consiguieron ese puesto en la lavandería Dublín, iluminado y a ella le gustó. Tenía una mala opinión de los protestantes, pero ahora pensaba que eran gente muy amable, un poco serios y callados, pero con todo muy buenos para convivir. Ella tenía sus plantas en el invernadero y le gustaba cuidarlas. Tenía unos lindos helechos y begoñas, y cuando alguien venía a hacerle la visita, le daba al visitante una o dos posturas de invernadero. Una cosa no le gustaba, los avisos en la pared, pero la supervisora era fácil de lidiar con ella, agradable y gentil. Cuando la cocinera le dijo que ya estaba, ella entró a la habitación de las mujeres y empezó a tocar la campana. En unos minutos las mujeres empezaron a venir de dos en dos, secándose las manos humeantes en las polleras y estirando las mangas por sobre los brazos rojos por el vapor. Se sentaron delante de los grandes jarros que la cocinera y la mudita llenaban de té caliente mezclando previamente con leche y azúcar en enormes latones. María supervisaba la distribución de las broas y cuidaba de que cada mujer tocara cuatro porciones. Hubo bromas y risas durante la comida. Lizzie Fleming dijo que estaba segura de que a María le iba a tocar la broa premiada, con anillo y todo, y... Aunque ella decía lo mismo cada víspera de todos los santos, María tuvo que reírse y decir que ella no deseaba ni anillo ni novio. Y cuando se rió, sus ojos verde gris chispearon de timidez chasqueada y la punta de la nariz casi tocó con la barpilla. Entonces Ginger Mooney levantó su jarro de té y brindó por la salud de María y... Cuando las otras mujeres golpeaban la mesa con sus jarros, dijo que lamentaba no tener una pinta de cerveza negra que beber. Y María se rió de nuevo hasta que la punta de la nariz casi le tocó la barbilla y casi destornilló su cuerpo menudo con su risa, porque ella sabía que Ginger Money tenía buenas intenciones a pesar de que, claro, era una mujer de modales ordinarios. Pero María no se sintió realmente contenta hasta que las mujeres terminaron el té y la cocinera y la mudita empezaron a llevarse las cosas. Entró al cuartito en que dormía y, al recordar que por la mañana temprano había misa, movió las manecillas del despertador de las siete a las seis. Luego se quitó la falda de trabajo y las botas caseras y puso su mejor falda sobre el edredón y sus botitas de vestir a los pies de la cama Se cambió también de blusa Y al pararse delante del espejo recordó cuando de niña Se vestía para misa de domingo Y miró con raro afecto el cuerpo diminuto Que había adornado tanto antes Halló que para sus años era un cuerpecito bien hechecito cuando salió a las calles brillaban húmedas de lluvia y se alegró de haber traído su gabartina parda. El tranvía iba lleno y tuvo que sentarse en la banqueta al fondo del carro mirando para los pasajeros, los pies tocando el piso apenas. Dispuso mentalmente todo lo que iba a hacer y pensó que era mucho mejor ser independiente y tener en el bolsillo dinero propio. Esperaba pasar un buen rato. Estaba segura de que así sería. Pero no podía evitar pensar que era una lástima que Joe y Alfie no se hablaran. Ahora estaban siempre de pique, pero de niños eran los mejores amigos. Así es la vida. Se bajó del tranvía en la columna y se abrió paso rápida por entre la gente. Entró en la pastelería de Domnis. Pero había tanta gente que se demoraron mucho en atenderla. Compró una docena de peques de apeniques surtidos y finalmente salió de la tienda cargada con un gran cartucho. Pensó entonces que más tenía que comprar. Quería comprar algo agradable. De seguro que tendrían manzanas y nueces de sobra. Era difícil saber qué comprar y no pudo pensar más que en un pastel. Se decidió por un pastel de pasas, pero los tedones no tenían muy buena cubierta nevada de almendras, así que se llegó a una tienda de Henry Street. Se demoró mucho aquí, escogiendo lo que le parecía mejor, y la dependienta a la última moda detrás del mostrador, que era evidente que estaba molesta con ella, le preguntó si lo que quería era comprar un cake de bodas lo que hizo sonrojarse a María y sonreírle a la joven. Pero la muchacha puso cara seria y finalmente le cortó un buen pedazo de pastel de pasas. Se la envolvió y dijo «¡Dos con cuatro, por favor!» Pensó que tendría que ir de pie en el tranvía de Du Contra porque ninguno de los viajeros jóvenes se daba por enterado. Pero un señor ya mayor le hizo un lugarcito. Era un señor corpulento que usaba un bombín pardo, tenía la cara cuadrada y roja y el bigote cano. María se dijo que parecía un coronel y pensó que era mucho más gentil que esos jóvenes que solo miraban de frente. El señor empezó a conversar con ella sobre la víspera y sobre el tiempo de lluvia. Adivinó que el cartucho estaba lleno de buenas cosas para los pequeños y dijo que nada había más justo que la gente menuda la pasara bien mientras fueran jóvenes. María estaba de acuerdo con él y lo demostraba con su asentimiento respetuoso y sus ejemes. Pero fue muy gentil con ella y cuando ella se bajó en el puente del canal, le dio a ella las gracias... Con una inclinación, y él se inclinó también y levantó el sombrero y sonrió con agrado, y cuando subía la explanada su cabecita gacha por la lluvia, se dijo que era fácil reconocer a un caballero, aunque estuviera tomado. Todo el mundo dijo, «Ah, aquí está María», cuando llegó a la casa de Joe, Joe ya estaba allí de regreso del trabajo y los niños tenían todos sus vestidos domingueros. Había dos niñas de la casa de al lado y todos jugaban. María le dio el cartucho de Kikis al mayorcito, Alfie, para que lo repartiera. Y la señora Donelly dijo que buena era trayendo un cartucho de Kikis tan grande y obligó a los niños a decirle ¡Gracias! —¡María! Pero María dijo que había traído algo muy especial para papá y mamá. Algo que estaba segura les iba a gustar, y empezó a buscar el pastel de pasas. Lo buscó en el cartucho de Tom's, y luego en los bolsillos de su impermeable y después por el pasillo, pero no pudo encontrarlo. Entonces le preguntó a los niños si alguno de ellos se lo había comido por error, claro pero los niños dijeron que no todos y pusieron cara de no gustarle los kikis si los acusaban de haber robado algo. Cada cual tenía una solución al misterio y la señora Tonnelly dijo que era claro que María lo dejó en el tranvía. María, al recordar la confusa que le puso el señor del bigote canoso, se ruborizó de vergüenza y de pena y de chasco. Nada más que pensar que, en el fracaso de su sorpresita y de los dos chelines con cuatro tirados por gusto, casi llora allí mismo. Pero Joe dijo que no tenía importancia y le hizo sentarse junto al fuego. Era muy amable con ella. Le contó todo lo que pasaba en la oficina, repitiéndole el cuento de la respuesta aguda que le dio al gerente. María no entendía por qué Joe se reía tanto con la respuesta que le dio al gerente, pero dijo que ese gerente debía de ser una persona difícil de aguantar. Joe dijo que no era tan malo cuando se sabía manejarlo, que era un tipo decente mientras lo llevaran la contraria. La señora Donnelly tocó el piano para que los niños bailaran y cantaran. Luego, las vecinitas... Repartieron las nueces. Nadie encontraba el cascanueces, y Joe estaba a punto de perder la paciencia y les dijo que, si ellos esperaban que María abriera las nueces sin cascanueces, pero María dijo que no le gustaban las nueces, y que no tenían por qué molestarse. Luego Joe le dijo de que por qué no se tomaba una botella de Stur, y la señora Donilly dijo que tenían en casa oporto también si lo prefería. María dijo que mejor no insistieran, pero Joe insistió. Así que María lo dejó salirse con la suya y se sentaron junto al fuego, hablando de tiempo de antaño, y María creyó que debía decir algo en favor de Alfie, pero Joe gritó que Dios lo fulminara si le hablaba otra vez a su hermano, ni media palabra y María dijo que lamentaba haber mencionado el asunto. La señora Donnelly le dijo a su esposo que era una vergüenza que hablara así de los de su misma sangre, pero Joe dijo que al no era hermano suyo y casi hubo una pelea entre marido y mujer a causa del asunto. Pero Joe dijo que no iba a perder la paciencia porque era la noche que era, y le pidió a su esposa que le abriera unas botellas. Las vecinitas habían preparado juegos de víspera de todos los santos y pronto reinó la alegría de nuevo. María estaba encantada de ver a los niños tan contentos y a Joe y a su esposa de tan buen carácter. Las niñas de al lado colocaron unos platitos en la mesa y llevaron a los niños ventados hasta ella. Uno cogió el misal y otro el agua. Y cuando una de las niñas de al lado cogió el anillo, la señora Donnelly levantó un dedo hacia la niña abochornada como diciéndole. «¡Oh, yo sé bien lo que es eso!» Insistieron todos en vendarle los ojos a María y llevarla a la mesa para ver qué cogía y, mientras la vendaban, María se reía hasta que la punta de la nariz le tocaba la barbilla. La llevaron a la mesa entre risas y chistes y ella extendió una mano mientras le decían qué tenía que hacer. Movió la mano de aquí para allá en el aire hasta que la bajó sobre un platito. Tocó una sustancia húmeda y suave con los dedos y se sorprendió de que nadie habló ni le quitó la venda. Hubo una pausa momentánea y luego muchos susurros y mucho ajetreo. Alguien mencionó el jardín y finalmente la señora Donnelly le dijo algo muy pesado a una de las vecinas, y le dijo que botara todo eso enseguida. Así no se jugaba. María comprendió que esa vez salió mal y que había que empezar el juego de nuevo, y esta vez le tocó el misal. Después de eso la señora Donnelly les tocó a los niños una danza escocesa, y Joe y María bebieron un vaso de vino. Pronto reinó la alegría de nuevo y la señora Donnelly dijo que María entraría en un convento antes de que terminara el año por haber sacado el misal en el juego. María nunca había visto a Joe ser tan gentil con ella como esa noche, tan llena de conversaciones agradables y de reminiscencias. Dijo que todos habían sido muy buenos con ella. Finalmente los niños estaban cansados, soñolientos, y Joe le pidió a María si no quería cantarle una cancioncita antes de irse, una de sus viejas canciones. La señora Donnelly dijo, por favor, sí, María. De manera que María tuvo que levantarse y pararse junto al piano, y la señora Donnelly mandó a los niños a que se callaran y oyeran la canción que María iba a cantar. Luego tocó el preludio diciendo «¡Ahora, María!» Y María, sonrojándose mucho, empezó a cantar con su vocecita temblona. Cantó «Soñé que habitaba» y, en la segunda estrofa, entonó. «Soñé que habitaba salones de mármol con vasallos mil y siervos por gusto, y de todos los allí congregados era yo la esperanza». El orgullo. Mis riquezas eran incontables. Mi nombre ancestral y digno de sentirme vana, pero también soñé, y mi alegría fue enorme, que tú todavía me decías, mi amada. Pero nadie intentó señalarle que cometió un error y, cuando terminó la canción, yo estaba muy conmovido. Dijo que no había tiempos como los de antes y ninguna música como la del pobre Barf el viejo. No importaba lo que los otros pensaran, y sus ojos se le llenaron de lágrimas tanto que no pudo encontrar lo que estaba buscando, y al final tuvo que pedirle a su esposa que le dijera dónde estaba metido sacacorchos. Fin